Llevamos adelante, tanto desde la cátedra como de la carrera, un proyecto de voluntariado universitario este, que se denomina Emprendedorismo de Alimentos, que fue aprobado en el, el año pasado, en el 2015. Si definimos lo que es el emprendedorismo, es todo proceso por el cual una persona o grupo de personas convierte una idea en un proyecto. y Esto implica innovación y empleo. Entonces, como universidad no podemos estar ausentes en este tipo de procesos sociales, netamente sociales que permiten la superación de las personas y la inclusión. Entonces, trabajamos con tres instituciones. Por un lado, la Granja Penal número 9, eh, Colonia El Potrero de Guadalhuaychú, con la que ya se realizó previamente el voluntariado ya en una instancia de capacitación previa durante el año pasado, con la Escuela Provincial Técnica número 1, Alférez Navío Sobral, José María Sobral, eh, también con los que ya se ha realizado trabajos previos y la escuela en particular eh, va a desarrollar productos con materias primas regionales y además también otra de las instituciones es el municipio de Gualeguaychú con los que ya participamos en una mesa intersectorial local donde estamos atendiendo al sector de emprendedores y bueno entonces fuimos invitadas a la semana del emprendedurismo a participar para bueno en una primera etapa presentar el proyecto junto a las otras instituciones de participantes y en una segunda etapa eh, realizar una de las actividades previstas en el el voluntariado, que es un taller de buenas prácticas para emprendedores. Desarrollando no solamente lo que exige Código Alimentario, que es nuestra normativa legal, sino también una resolución a nivel provincial que es específica para emprendedores. Y desde esa mesa intersectorial local que yo te decía hace un ratito, este, lo que pretendemos es que el municipio, a través de una ordenanza, se adhiera a la resolución provincial. Esto le va a permitir al emprendedor habilitar su establecimiento con condiciones menos exigibles que las de código, pero siempre cuidando la inocuidad alimentaria. Así que el taller se basó en esa disposición este, para que cuando esté la ordenanza aprobada en el municipio, los emprendedores puedan eh, habilitarse a través de esa ordenanza y e, esté incluso solicitar un registro provincial de emprendedor.